Volvemos a la realidad de la provincia de Mendoza porque la verdad es que estamos sorprendidos. Dos casos, dos incidentes con conductores alcoholizados. Marcela Navarro estuvo haciendo el seguimiento de este tema. También lo hizo Pablo Gambas de temprano, pero vamos a hacer el recuento de lo que va dejando la jornada. Marcela, ¿cómo estás? Bien, Hola, Marcela. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si sí, vamos a contar dos hechos El primero ocurrió a las 12 de la noche exactamente Con un camionero, camionero alcoholizado Y el segundo ocurrió cerca de las 5 de la mañana Se cree aproximadamente en el departamento de Godoy Cruz Así que arrancamos con este hecho ¿Qué es lo que pasó en este lugar? Exactamente en la calle Balcarce al 350 En este lugar que estamos viendo funciona un centro Un centro médico, se llama Balcarce Centro Médico Cuando llega... La dueña abrir la institución cerca de las 7 de la mañana se encuentra con esta situación. Un conductor alcoholizado que había tenido 1,95 de alcohol en sangre pierde el control del rodado e impacta con todo lo que vemos ahí, que en realidad es la barrera para personas con discapacidades, para que puedan bajarse cómodamente en ese lugar y con un cantero. De milagro no pasaba nadie, porque también podía haber pasado alguien, porque el auto primero comienza en la vereda del centro, este médico, y termina, ahí lo vemos, en la vereda del de vecino. Así que si les parece, escuchamos a Valeria Cintas, la dueña de este lugar. Yo llegué esta mañana a las 7 de la mañana al centro médico, eh, me encontré con un móvil de tránsito, que eh, me contaron lo que había sucedido, había un auto... Una suram negra eh, dentro de la sequía de mi vecina que se había estrellado contra la baranda de, de la rampa de, discapacidad, de, de discapacitados de ingreso al centro médico. O sea, ¿Rompe la baranda y qué otra cosa rompe? Rompe la baranda, rompe eh, la regida de la sequía, arranca un caño que nosotros teníamos antes con cartelería, eh, arrancó lo que es el cesto de basura, que es de hierro, ese cesto voló. Eh, hacia dos viviendas, hacia el norte del Centro Médico, así que ha sido una velocidad bastante importante, y eh, queda el auto en la acequia de mi vecina. Gracias a Dios no venía pasando nadie, justo yo no venía llegando, no, si hubiera sido un poquito más tarde hubiera estado complicado, o personas que esperan acá en la puerta del Centro Médico para ingresar, así que gracias a Dios eh, no le pasó nada a ninguna persona, que es lo que hay que agradecer más graves es que, bueno, ¿cómo estaba el conductor? ¿Cuánto tenía alcohol en sangre? Según me informó la policía tenía 1,95 alcohol en sangre y se lo llevaron detenido. Eh, así que bueno, parece que venía muy alcoholizado y además muy rápido en cuanto a velocidad para, para hacer todo lo que hizo. Y la verdad que es lamentable que todavía a esta altura eh, conductores se suban eh, al auto en estas condiciones con tantos grados de alcohol en sangre. Eh, que puede poner en peligro la vida propia y la vida de un montón de personas. Es lamentable porque, si bien acá fue una desgracia con suerte, porque es todo material y todo tiene arreglo, eh, nosotros estamos en una institución de salud y, y sabemos que, que la verdad esto hubiera sido muy perjudicial para muchas personas. Es la verdad es muy lamentable la irresponsabilidad con la que una persona se sube a un vehículo. Tremendo. Tremendo. Tremendo, fue detenido en el lugar entonces 1,95 de alcohol en sangre. Vamos a pasar ahora al otro hecho que tiene que ver, en este caso ustedes saben que los camioneros no es el 0,5, es cero, no se puede manejar porque es un profesional, es los profesionales cero. es cero la tolerancia. Sin embargo, ¿con cuánto fue encontrado este conductor de origen jujeño? ¿Cuánto? Con 2,47. Oh. Mira es el muchísimo. caso anterior, el caso anterior superaba casi cuatro veces el límite máximo es. permitido y este entre y cinco, entre cinco y seis veces, claro. casi, ¿no? Dos, claro, 2,47 sí. coma estaba huyendo del lugar. Eh, y bueno, entró un llamado 911 finalmente fue detenido este hombre de 42 años, que no vive acá en la provincia de Mendoza, que estaba trabajando y que hacía paso por la provincia. Si les parece, vamos a escuchar. ¿Dónde fue? Me, me preguntaban, ¿dónde fue? En la calle Pedro Molina, ahí en la zona del departamento, ahí en Guaymallén. Y Colón, que ahí es donde lo, lo terminan atrapando, lo termina. ¿no? porque hubo una, un par de cuadras de persecución, Marge. Sí. Y es lo que yo recién le manifestaba, no creo que acá también hay que destacar el trabajo de la policía, alertados por el llamado, la rápida intervención y cómo con los patrulleros cercan al, al camión para que la cosa no pase a mayores. Y Así muchas fue. veces se critica el accionar, esta vez hay que, hay que ponderarlo porque fue sí. rápido y pudieron prevenir algo que, que si lo dejaban seguir o si escapaba, de podría cierto. haber sido peor, ¿no? no claro, estaban... porque los vecinos ven que el camión estaba zigzagueando. Entonces, frente a esa situación de peligro, llaman al 912 y ahí lo que dice Matías, intervienen rápidamente, el camionero intenta huir, pero logra ser finalmente detenido, imputado y ahora está a disposición de la justicia por la cantidad. 2,47, es muchísimo. Ayer fue que hablamos, sí, ayer, que sí. contamos que eran menos el, el inicio de febrero, el primer fin de semana de febrero había tenido menos multas, el 50% sí. menos que los Mucho. de enero. Sí. Y recordamos, repasamos el valor de las multas. Ahora, ¿sabes qué? Es importante, Marce y Matías, señalar por ahí el, el tema de las multas, no sé hasta qué punto es, es métrica, porque es la cantidad de personas a las que vos encontrás manejando alcoholizadas. Y tal vez... Hay más, digamos, sí. lo que pasa que justo no, sí, no, no pasaron no por un control en o, no los lugares. Lo, o no lo pudiste hallar eh, infraganti. Pero en definitiva esto es una muestra de que eh, seguimos como sociedad con muchas personas que se suben a un auto o a un camión, lo que es peor, eh, a manejar en estado sí. de ebriedad. Y un martes, no estamos hablando de fin de semana, nada. Claro, es martes, que no es un día de, de tanta salida, digamos. Pero eh, para enseguida, ahora vamos a escuchar al comisario general Oscar Ómola, que es el jefe de la Policía vial. Nos va a contar qué es lo que pasó con el camionero, nos va a contar esto que repasábamos recién, que tiene que ver con la cantidad de multas que han bajado a pesar de que los operativos se mantienen y hace la comparación de enero y febrero y del primer fin de semana y al final... Para esto vamos a hacer sí. un poco de conciencia, así de prevención. Vamos a repasar también el valor de las multas Dale. para que la gente, aunque sea por ese lado, aquellos que no toman conciencia y que manejan con alcohol al volante, sepan cuánto les va a costar. Así que escuchamos al comisario Omo, la primera. Sí, aproximadamente a las 0 horas, 002, eh, ingresan llamados al CEO, comunicando bueno, que había una persona conduciendo aparentemente en un estado de ebriedad o, en, o en, en, haciendo maniobras cizagiantes y demás. Con ello se, se da aviso a personal de tránsito municipal, a personal de, de, de policías de, de Mendoza, con la finalidad bueno, de lograr la, la, la detención del, del mismo. ¿no? Este, lo hace personal de tránsito municipal en las cercanías de calle Pedro Molina de Guaymallén. Este, ahí eh, aparentemente hay una, una, un intento de fuga que lo realiza esta persona y luego es interceptado en calle Colón y Pedro Molina por parte de personal policial ¿sí? uh -huh. el destino de, del mismo eh, ha sido el secuestro del camión por parte de, de personal de tránsito municipal y las actuaciones correspondientes teniendo en cuenta que eh, la persona arrojó un resultado de 2,47 gramos de alcohol en sangre, con lo cual bueno eh, también a, tra a través de su su accionar este, fue trasladado a la comisaría, aprendido en, calidad de, de, en esa calidad a los fines de ser procesado por desobediencia. ¿De dónde venía el camión? ¿Qué traía? ¿Qué tipo de carga? Sí, el, el camión no estaba con carga, solo estaba la, la, la máquina, como se denomina, es un camión Scania, este, y la persona que lo conducía es una persona que no reside en la provincia, es de Jujuy, este, mayor de edad, y este, bueno, quedó en, en esa calidad en, en las comisarías. ¿Tienen qué ha pasado en los últimos meses? Sí, en los últimos meses lo que hemos notado es que a través de los... Eh, los de acuerdo al, al número de exámenes o de testeos que se realizan, ha ido eh, en, en una disminución muy, muy incipiente, pero a, a, eh, eh, disminución al fin. ¿no? Bien, en cuanto a lo que hace al mes de enero del corriente año, se realizaron en total 373 multas, 105 en el primer, eh, en el primer fin de semana. ¿sí? Con relación a lo que es febrero, tenemos 54, lo que, ahí es donde aparece la disminución en la, en la positividad, no que es lo que nos, eh, más se resalta en definitiva. ¿no? ¿Y la mayoría de los conductores eh, cuánto dan de positivo? ¿Qué tipo de conductores son? Sí, eh, prácticamente es un 50% de con más de un gramo de alcohol en sangre, que ya pasa a ser contravencional la falta, este y el otro 50% de 0,5 a 0,99%, ¿sí? Dijimos que íbamos a repasar, Marcela, sí. a ver si por el lado del bolsillo, eh, por ahí entra un poco la... Claro, es bolsillo, también claro. causas eh, judiciales y todo eso que se inicia. Así que pasamos ahora a la información que tiene que ver con esto. Por ejemplo, si te detectan, ahí lo vemos, con de 0,5 a 0,99, es decir, menos de un gramo, de alcohol en sangre sería menos grave, diríamos. Pero igual, miren lo que es la multa. De 90 mil a 180 mil pesos. Sí. Y ojo que esta mañana nos decían dos vasitos de Fernet, dos vasitos Bien. de cerveza, ya suele dar... Más de 0,5. En lo claro. normal encontramos eso, no, nos dice normalidad. el director de la vial. No, aparte te retiene el vehículo, claro. después tienes que ir a retirarlo, pagar ah, sí. la playa. De todas También. maneras esto es lo no menos es que te puede pasar. Es lo, menos. es lo menos que te puede pasar, porque la verdad que protagonizar un accidente, tener a lo mejor después un problema físico de por vida a causa del accidente, o provocarle a otra persona, la conozcas o no, porque si va con vos en el auto tal vez la conoces, pero si no es un tercero. Un daño tremendo o incluso la muerte es algo de lo que no podés volver atrás. No, no se puede volver Aparte atrás. Aparte, los seguros no cubren. Claro, esta mañana la chica, la dueña del centro llamó y dice: Mira, en esta situación el, el seguro deja de cubrir todo. Acá tenemos la inhabilitación. Aparte, mira, te quedas, te llevan el vehículo, te inhabilitan para conducir de 30 a 180 días. Pero lo peor es si tenés más de un gramo de alcohol en sangre, la multa va. De 120 mil a 270 mil pesos. La inhabilitación para conducir de 90 a 365 días y el arresto de hasta 30 días. Son altísimas, la verdad que de todo se intenta hacer por parte del gobierno provincial, el aumento de, los, de las multas, cada vez más, este año aumentaron, eh, para prevenir esto, pero eh, en el día a día siguen encontrando mucha gente con alcohol al volante. Gracias, Marcela.